Muchachos, información recién salida del horno. Eh, acaba, acaba, acaba, acaba de salir esta información. El broker de Omega Pro, Broker Group, el dichoso broker, ¿verdad? Que sabemos todos que esto es totalmente eh, falso. Déjenme poner unas, unas cositas aquí en orden. Listo. Eh, colapsó ya no está funcionando pero antes eh, quiero hacer mención de algo que me, me gustó mucho y es que la página de behind eh, MLM hizo referencia a una investigación que nosotros hicimos sobre este mismo broker inclusive las capturas que ellos tomaron son de mis propios videos y a mí me llena mucho de orgullo esto de que ellos estén utilizando eh, investigaciones que nosotros hicimos. Eh, aquí básicamente lo que dice es lo de el plagio de, eh, que Omega Pro hizo mediante Broker Group robándole la información a, eh, a Evolve. Eh, vamos a leer aquí un poquito las, las primeras páginas simplemente para que ustedes, si ustedes quieren ver ese artículo más adelante pueden ir a verlo. El mes pasado Omega Pro reveló el final de su estafas de salida Ponzi, o sea su Exit Scam. Si miramos el código fuentes del sitio web Broker Group, notamos algo extraño. Esto fue algo que nosotros dijimos en nuestro video. Hay 53 referencias del dominio Evolve Markets. Ya saben ustedes, eh, nada más yéndose aquí, clic derecho, ver código fuente de la página y aquí ustedes van a ver todas las referencias que hay de Evolve Markets. Pero eso ya lo hicimos en un video pasado. Evolve Markets es una plataforma de comercio de criptomonedas que aparentemente no tiene nada que ver con Omega Pro o Broker Group. Un lector de Behind MLM, o sea, su persona, su servidor, <ríe> contactó con Evolve Markets. Quien lo confirmó por correo electrónico. En un correo electrónico del 10 de enero. Enviado desde su departamento de soporte. Y world Markets afirma. Broker Group es solo un estafador. Que copia una palabra más apropiada. Sería robo. Nuestro diseño de página principal. Para hacer un sitio web. Sea más rápido. Robó el diseño que diseñamos. Para nuestro sitio web. Y varios elementos. Incluidos algunos iconos. Y vean que inclusive. Esta Imagen es la misma que tenemos nosotros en nuestro video. Esto es una captura tomada directamente del de video que hicimos. Y Wolf Market fue robado por Omega Cisno, Pro, Cisnoma. Punto, Ovencom, Y que también anuncia. Y esto es algo que simplemente quería mencionarles. Ahora sí, la noticia bomba. La noticia fuerte es que eh, Broker Group ya colapsó totalmente eh, Vamos a ver por medio de una imagen Vamos a ver si la logro encontrar eh, oh, oh. Uno de los líderes hace referencia a este, a este colapso de esta página Déjenme ver si lo logro encontrar Ajá. Perfecto, aquí está Vamos a ver acá. Esta es una captura tomada de uno de los grupos donde están eh, muchos líderes eh, de Omega Pro. Y pone una persona que se llama Mauro. Se colapsó el broker. Y le responden. Sin palabras. Tomemos las cosas de manera jocosa para que nuestros creyentes no se sientan ofendidos. Ese cuento ya me lo echaron. Pero bueno, hagamos una prueba. Una vez más, aquí estamos nosotros en eh, el, la página del de, broker. ¿Qué pasa si nosotros le damos Login para intentar entrar? Yo ya me había hecho una cuenta. Ustedes saben que no necesita ser eh, socio de Omega Pro ni nada para crearte una cuenta. Una de esas cuentas es esta. Yo le doy en este momento Entrar o le doy Login. Y... Y... Y no pasa absolutamente nada ustedes pueden hacer el ejercicio en este momento en eh, intentar entrar a Broker Group para que ustedes vean que lo que estamos haciendo le sucede a absolutamente todo el mundo y todos están reportando este problema en este momento ahora, ¿qué pasa si yo le doy en vez de Login crearme una cuenta? le doy aquí Register and trade now. Y pasa exactamente lo mismo. Señoras y señores, en ese momento acaba de colapsar el broker de Omega Pro Broker Group. Todavía no se sabe el por qué, pero como pudimos ver en, eh, en la investigación que habíamos hecho, y Wolf eh, estaba en, en, ese, en ese correo electrónico nos estaba diciendo que... Eh, Omega Pro les robó parte del de diseño y ve lo que dice aquí, se ha producido un error es posible que esta página es posible que esta página ya no responda hasta que se vuelva a cargar lo cual le podemos dar cargar mil veces que aquí no va a avanzar entonces podría ser que Evolve tomó manos en el asunto eh, podría ser, probablemente lo que van a decir es que eh, es un problema del servidor, que por eso están metiendo más servidores. Pero vamos a ver, muchachos. Con todas las pruebas que hay sobre este broker, Broker Group, con todo lo que hemos dicho, ustedes ya saben que es, esto es una estafa y que esto es simplemente un teatro. ¿ves? Vuelven a salir el mismo mensaje. Y simplemente eso, muchachos. Lo que quería mostrarles de manera súper, súper Súper rápida es, es esto. Conclusiones. Probablemente, probablemente en estos días vayan a restablecerlo. Probablemente no. Pero para toda la información que nosotros hemos dado. Para todo lo que hemos descubierto. Todo lo que se ha investigado sobre Broker Group. Está más que claro y es más que evidente que esta página es simplemente una mampara. Es simplemente para darle largas al asunto. Entonces, probablemente van a decir que hackearon Broker Group, que ahora tienen que esperarse otros seis meses. Probablemente van a decir que sufrieron ataques. Probablemente van a decir que tienen que renovar servidores. Probablemente van a decir mil y una sin embargo, si usted ha estado siguiendo esta serie de videos y si usted es una persona que analiza los dos lados de la moneda y no solamente lo que te dice Omega Pro, probablemente usted ya sabe por dónde va la cosa. Y probablemente usted ya se dio cuenta y logró abrir los ojos. Yo esperaría que así fuera. Usted ya se dio cuenta de que Omega Pro desde el principio fue, fue creada única y exclusivamente para robarle su dinero. Y este mismo cuento lo están utilizando con Pulse, con el metaverso, con lo del token, con lo del hackeo. Vea todo lo que ha pasado en estos meses. Vea todo lo que ha pasado desde septiembre que fueron los cambios en Omega Pro. Que desde esa fecha nosotros dijimos con todas las letras Omega Pro a partir de este punto de septiembre se cayó. Y vean que tal y como lo dijimos, no solamente yo, sino muchos otros youtubers que hacen contenido sobre Omega Pro y dijimos que esa era la caída oficial de Omega Pro. La fecha de septiembre cuando hicieron todos estos cambios y cuando de verdad se notó que el problema era un problema de liquidez, era un problema de que ya la pirámide no recibía la suficiente cantidad de gente como para seguir pagando eh, las comisiones o los dineros que estaban pagando. Muchachos, de verdad una noticia bastante preocupante, bastante alarmante, pero eso era lo que quería mostrarles en este video del día de hoy. Eso fue todo muchachos y nosotros nos estaríamos viendo hasta un próximo video. Chao.